Estamos en el cuarto piso de Casa de Gobierno y vamos a hablar con el Director General de Escuelas, José Tomás, porque hoy se produce la segunda etapa de la asignación para eh, tener bancos ¿sí? en el secundario, primer año del secundario. Muchas gracias por recibirnos, Director. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, coméntenos sobre esta etapa, es la segunda. Es la segunda, ya superada la, la primera etapa que tiene que ver con, eh, con la asignación de bancos para, por, por cercanía, este, y, y por otras eh, particularidades, digamos, oferta única de la escuela, eh, eh, chicos con CUD y demás, hermanos, este, esta es la, la asignación en la cual se corre a través del, del sistema GEM y se asigna según la, la elección de cada uno de los chicos. hoy este, vamos a asignar a través del sistema eh, más de 9.000, cerca de 10.000 lugares para para ya ir cerrando, ya, ya tenemos el 60, 62% este, de los bancos asignados, hoy vamos a asignar otro tanto para que quede ya poco para ir de, definiendo entre lo que queda de diciembre y la última instancia que queda a principios de febrero. Claro, porque hay varias instancias, después de esta segunda, ¿cuál viene? Después ya viene una más específica que es en las supervisiones con los supervisores este, para ir resolviendo, digamos, los, los, los detalles que van quedando. saben tenemos un sistema bien complejo en el que, aparte, por suerte, tenemos cada año más chicos, con lo cual hace falta todas estas instancias, ¿no? Una que, re, que reconozca el, el, la cercanía, principalmente eso es algo determinante para, para las trayectorias educativas posteriores, ¿no? Que, que los chicos... Escuela cerca de la casa, pero también que estén los hermanos, que esté la familia y demás, y también es la instancia de hoy las preferencias de la familia con, con cada comunidad educativa. ¿Directores, están garantizados los bancos para todos los alumnos? Siempre están garantizados, digamos, por ley. Este, en la Argentina, la, la, la secundaria es obligatoria y tenemos uh -huh. esa, esa tarea. Eso no, no quiere decir que no tengamos algunas dificultades a medida que el sistema va creciendo eh, y sobre todo en un año post pandemia como este, todos lo sabemos, tuvimos 12.000 alumnos más, digamos con lo cual este, vamos trabajando y por eso estas instancias son tan importantes y sobre todo la transparencia de las instancias son tan importantes, por eso nosotros una de las cosas que hacemos esta es algo muy transparente y a través de un sistema que, que le da igualdad de condiciones a, a todos los chicos. ¿Puede, que, ¿Puede pasar que un estudiante quede justo sin banco porque quizás hubo una falla en el sistema o lo que fuere? Y en ese caso, ¿qué deben hacer los padres? Falta en el sistema, no. Puede ser que el sistema no encuentre la vacante que el chico quiere, entonces ahí viene la instancia de supervisión, de acercarse a, la, a, a través de la misma escuela a la supervisión que le corresponde, y ahí lo, los supervisores hacen el trabajo de, de garantizarle el, el banco al estudiante. ¿Y cuántos alumnos hablamos? ¿De cuántos en esta Son 33.000 más o menos los lugares para el año que viene, para, para, para, primera, eh, para primer año. Ahora estamos. Eh, casi 10.000, 9.600 por ahí de vacantes que vamos a asignar hoy. Le pregunto por otro tema, director, ya que lo tenemos al lado, por las escuelas en su totalidad, hablando en infraestructura escolar, ¿cómo van a llegar las escuelas a principios de 2023? ¿En condiciones se llegarán? Le pregunto. Siempre digo lo mismo, Nosotros muchas veces se plantea cómo llegan para el inicio, la educación es un continuo en realidad, estamos todos los días arreglando escuelas para que todos los días estén un poco mejor y, se va, y también se van deteriorando todos los días, con lo cual tenemos nuevas escuelas que, que asignar. Pero, pero se sabe que en este tiempo de vacaciones se trabaja mucho más en las escuelas. Se trabaja mucho más en algunas, la verdad que hay 1.350 edificios, si usted... Es imposible abordar 1.350 edificios en, en, en dos meses, que es básicamente el tiempo que tenemos entre medio, tampoco es tanto, con lo cual es continuo el tema de infraestructura y yo siempre destaco lo mismo, desde que comenzó la gestión a hoy, todos los años hemos aumentado el presupuesto de infraestructura, hemos aumentado el presupuesto de mantenimiento de escuelas, sabemos que tenemos todavía eh, fal falencias y que hay que poner más en esto, pero también hay que ver el camino recorrido en, en una Argentina que está bien complicada en términos ¿no, económicos. ¿Cuáles serían estas falencias o puntos a corregir de cara a... Bueno, a al año que viene, según su punto de vista. Bueno, lo saben, uno va a las escuelas y ve que no están todas en perfectas condiciones como nos gustaría, pero también sabemos que están la gran mayoría, o sea, están todas operativas y hay muchas que están bien y todas se están reparando. Creo que lo que uno ve, trata de ver es el vaso lleno de que las escuelas están abiertas, están operativas, funcionan, de cuando tenemos un problema en la escuela hay para resolverlo, pero también ponemos un objetivo a medio y largo plazo de que la infraestructura todos los años debería estar un poco mejor. Le pregunto por vacunación en las escuelas, por último. La vacunación es trascendental, esto es lo que siempre hablamos con, con Ana María Nadal, con la Ministra, es muy importante retomar los niveles de vacunación prepandemia. ¿no? La, la, la pandemia trastocó un poco porque no, nos abocamos a la vacunación de, de COVID nada más, eh, eh, estamos retomando todo lo que hacíamos con salud en la escuela ya más allá del, del COVID y, y bueno, todos los planes de vacunación, no quiero dar fecha y demás porque eso le, le corresponde a salud, pero van a ser intensificados y vamos a seguir trabajando muy fuerte en el tema de vacunación en la escuela. Bien, Director, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra del director de Escuelas de la Provincia, José Tomás, a quien acabamos de escuchar, justamente con esta segunda etapa de asignación de bancos para alumnos del secundario, entonces para tenerlo en cuenta. Tano.